Supongo que se preguntarán por qué las reuní aquí. Quiero invitarlas a mi fiesta anual Dormir es para tontos, nada de bostezos. ¿Por qué no está Peperán? ¿No está invitada? Tenemos esta reunión debido a Peperán. Una ¿Ah? que todas han presenciado su locura en esas fiestas. También yo. Pero es hora de ponerle un nombre a su locura y a lo que ella es. ¡Ah! Una tonta desvelada. ¿Recuerdan mis últimas fiestas? Cuando estuvimos llamando a casa de Dieter y colgando y Peperán olvidó que tiene identificador de llamada. Cuando estúpidamente empapeló mi casa. ¡Ah! Y el año pasado, cuando comió demasiado y vomitó a mi gato. Trinket, ese fue un simple error. A cualquiera podría sucederle. Pongamos la votación. ¿En contra de que vaya Peperán? ¿A favor de que vaya Peperán? Ah, muy bien, le diré que puede ir. ¡Ah! ¿Y quién es la tonta desvelada ahora, Trinquet? Te gané. ¿Y quieres que lleve algo? ¿Pastel? ¡Ay! Estoy ansiosa por no bostezar en esa fiesta. Escuchen el programa Conversación y Malvaviscos, empapelar la casa de Wayne Macabre, mirar el éxito de terror del año pasado Payasos Asesinos... Mm. Ah, ¿Payasos Asesinos? No, tú no verás esa película. Yo vi Payasos Asesinos. Y la ¿qué? <risa> ¡Oh! <risa> oh, sí, me atrapaste. Ah, Jenny no me dijo que eras todo un bromista cuando me habló de ti. Ni me dijo que tuvieras la mitad de mi edad ni que te interesara la ciencia ficción. Bien, tenía ansias de ver esta película. He esperado años para ver a Picasso no. del destino. Pero claro, yo miraría una lavadora si Marta Rey apareciera. Mm, ¿Marta Rey? ay, ¿Será uno de los payasos? ¿Payasos? ¡Ay, sí! La película trata de un grupo de payasos malvados que viven en las alcantarillas. ¿Payasos? ¿Alcantarillas? ¡Oh! ¡Ah! Oh, desde entonces no he vuelto a ver a los payasos del mismo modo. Además, es una película R, restringida. Menores de 17 años no pueden verla sin un padre o tutor. ¡Tienen razón! Pero, mamá, todas van a estar viendo la película. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Palabra de once letras para diversión sin restricción? ¡Crucigramas! Sé que sabes que te prohibí ver esa película. También sé que sabes que puedo confiar en ti. ¿Lo sabes? ¡Lo sé, lo sé! ¡Mi vida es basura total! No hay nada que puedas hacer. Un padre prohibiendo algo es como quedarte con el cambio o comerte las patatas de camino a casa. Es como una ley. Desearía que entendiera... Hablando con unos libros. Falla número uno. Oh, hola, trinque... Uh, ¿cuántas fallas puedo tener? Tres fallas y te retiras. Por cierto, hacer esa pregunta es la falla número dos. Oh. ¿Verdad o reto? ¿Verdad? ¿Te has imaginado ser la heroína de una novela del siglo XIX en la que te enamoras de un muchacho cuidador de establos a pesar de las protestas de tus padres aristócratas? Ay, no, pondré la película. Falso. Jane Maslin la llamó terror verdadero que te mantiene asustada durante un mes. Rex Richards dijo de ella, me hizo temblar como un chiquillo. Queridas niñas, les presento payasos asesinos. ¡Ah! reto uh, verdad soy alérgica al agua las castañas y la carne entonces no pruebes esta salsa peperán estás muy cerca de tu falla número 3 <ríe> y, y ahora nuestra atracción principal estás totalmente asustada y ni siquiera han terminado los créditos Bien, no puedes marcharte. Sería la falla número 3. No mires y piensa algo bonito. Mira, un registro de drenaje abierto. Bajemos. No sé, Dani, ¿qué hay de los payasos asesinos? ¿Payasos asesinos? Oh, Ángela, por favor, solo son historias que los viejos le cuentan a los niños para mantenerlos alejados de las alcantarillas. Bien, algo bonito. Perritos, patinas en línea, subastas en línea. juxtaposición de los géneros la hace aterradora y divertida? ¿Cómo cupieron todos en ese pequeño auto? Oh. ¡Ay, ah, ya uh. llegó mi pepi Dime, ¿cómo estuvo la fiesta? ¿Qué insinúas? ¿Que no me divertí? No voy a tomar parte en tu burla a la desvelada, entérate. Y yo me voy de aquí. Siempre se pone así después de esas fiestas. No hay payasos asesinos. Estoy segura bajo la protección impenetrable de mi manta. Y si es necesario, puedo usar mis megapatines como un garrote. Cerraré los ojos ahora. <risa> ¡Santa madre de Fossi! ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar esos payasos de mi cabeza? Moose, acompáñame en mi día feliz. Llenaremos nuestras mentes de tantas cosas bellas que no quedará espacio para nada más que alegría y azúcar. En el gozo y la brisa, plumas y risas... ¡Carubines hay! Amando, aprendiendo, viviendo... ¡Unidos! ¡Ay! ¿No es este un lugar en verdad maravilloso? Nada malo puede pasarte en un lugar hecho de dulce. Ay, ¡Qué día tan feliz, feliz, feliz, feliz, feliz! En el gozo y la brisa, plumas y risas... Hay, amando, aprendiendo, viviendo unidos ¡Oh, Pepe! ¿Qué pasa? Yo... tuve una pesadilla de que los lindos muchachos Magoti se... Separaban. Oh, pobre cielo. Tranquila, Pepe. Shh, sh, sh, sh. Los Maguti están aquí para cuidar la casa. Aún están aquí, hija. ¿Más? Oh, lo siento. Es que me di cuenta de lo que están hechas las salchichas. No sé. ¿Qué, ¿Qué hablas, Livia tu conciencia. Dile a mamá lo que debiste haberle dicho. Será difícil, pero te ayudará. Hazlo, es lo correcto. Espera, eso no es lo correcto, porque tengo una idea mejor. Hay que estudiar para el examen sorpresa. Ah, Pepper, estás hablando con salchichas y legumbres. Volviendo al examen, si es sorpresa, ¿cómo supiste de él? Lo supe porque lo escuché. Y tenemos que estudiar mucho. Hoy debe ser una desvelada, una espléndida desvelada de estudios en mi casa. ¿Desvelada de estudios? Es que a mí no me gusta estudiar así. Alabo a Peperán en su búsqueda de preparación académica. Si mis padres lo permiten, yo iré. ¡Sí! Bien, por centésima vez. Este es el punto de cruz. ¿Ahora quieres probarlo tú? Ah, ah, um, lo siento, parece que no puedo entender la esencia, pero... ¡Hey! Tenemos toda la noche para hacerlo. Y lo más importante, ¡no dormir! ¡No debemos ir a dormir! Dime otra vez la diferencia entre batir y frapear. Peperán, son las 12:18. No volvamos otra vez a eso. Mejor, vamos a dormir. ¿La Luz! ¡Ahí <risa> están <risa> <risa> está de cosquillas! Largo de mi casa! Ay, ¿qué payaso cosquillas. asesino! Oh. Pepperán, ¡Jugar a payasos asesinos! Mis ocho horas de sueño necesario han sido disminuidas y eso me pone furiosa. Y esa sería una gran plaga para todos. Creo que mejor le diré a mi mamá que venga. ha ido demasiado lejos. Estás completamente loca. Estás alucinando por no dormir y por un exceso de pizza. ¡Es cierto! ¡Todo está en mi cabeza! ¡Payasos asesinos! ¡No! ¡Vuelvan a la alcantarilla de donde vinieron! ¿Payasos asesinos? ¿Cómo que payasos asesinos? ¿No es la película que claramente le prohibiste que viera? Ah. Hija, te prohibí que vieras esa película Tienes un grave problema ahora, señorita ¡Tú! Gracias a Fossi, oh. que eres tú Tenía tanto miedo Pepe, aun si has hecho algo malo Como ver una película O romper la fábrica de pasta de alguien Siempre debes venir a mí si algo te molesta Es que tenía tanto miedo de decirte Aún más que de la película Lo siento, mamá y yo lamento que tuvieras que pasar por esto. Tuve miedo después de ver esa película, así que me repetía que los payasos asesinos eran actores, no reales. ¿Recuerdas al payaso asesino 4? Bueno, es un cocinero en el comercial de la langosta roja. La película fue hecha para que la gente se asustara, como la montaña rusa o el chupacabras. Los actores hicieron un buen trabajo, pero tienes que recordar eso, solo es ficción. Si podemos recordar que... <ríe>